Bienvenidos una vez más aquí en la fe que conquista otro jueves, otra semana más, siempre dando la buena nueva del reino de los cielos. Y hoy hay una palabra maravillosa que me trae mi Señor, el Espíritu Santo. ¿Conoces a mi Rey? ¿Realmente conoces a ese Rey, ese gran proveedor, ese gran protector? ¿Realmente lo conoces? ¿Conoces a mi Rey? Bueno, y esta es la palabra que nos trae esta semana el Señor. Y antes de todo, saludos a todos aquellos que nos ven y así de clic en eh, de suscribirse y nos siguen gracias no a nosotros sino al señor gracias, gracias señor porque tú has como vio sus corazones tú has como esas vidas para que estas personas nos sigan y reciban este mensaje por YouTube por Facebook Instagram y a uh, Twitter nos están diciendo aquí también a uh, Twitter mejor dicho la, la gloria de Dios se está ascendiendo a través de Cristianos en la Gloria y de otros ministerios también. No únicamente de este ministerio. Otros ministerios también están haciendo la, la labor, están ayudando, proclamando las buenas nuevas del Reino en los cielos. Y una vez más, ¿realmente conoces a mi Rey? Te voy a decir por qué mi Rey es bueno, por qué mi Rey es maravilloso, por qué mi Rey se llama el Gran Yo Soy, por qué mi Rey, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son lo mejor personalmente lo que me ha pasado en mi vida. No sé para ti, pero yo creo que dirá lo mismo. Bueno, entonces el Señor nos lleva al Salmo capítulo 91, versículo 1 y 2, que dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mira esa palabra tan hermosa lo que nos habla el Señor en esta semana, en este jueves de hoy, que nos dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente. únicamente te recuerda que cuando tú de pronto tengas frío, y, y, o sí, si tienes mucho frío, te pones una, una cobija y para, para, para sentir ese calor, ¿cierto?, es lo mismo con el Señor. Yo cuando me pongo esa presencia del Señor todo el tiempo, yo uh, me siento todo acalorado y, y digo, Señor, gracias Padre Celestial. Gracias mi Rey porque tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres unipotente Padre Celestial. Y, y este, una vez más este versículo continúa diciendo, diré yo a Jehová, escucha esto, esperanza mía, es la esperanza que tengo todos los días de mi Rey. Si no lo conocías, bueno. Te estoy introduciendo a mi rey para que lo conozcas, porque la esperanza que cada día que tengo hacia mi rey es maravillosa, es preciosa omnipotente. Y, y mira que también, y castillo mío, él es el proveedor, él es el que me protege, él es el que da ese, ese techo. ¿Para qué? Para que no sienta frío, para que cuando llueve no sienta esa lluvia. Pero es, es bonito ver llover, pero para que no me moje. Mi Dios en quien confiaré. Siempre confiamos eh, en Él. Por eso te introduzco a nuestro Rey, a Jehová de los ejércitos. Porque Jehová de los ejércitos es maravilloso, es grande y poderoso. Y mira que este versículo nos lleva a que tengamos un aliento de paz. Un aliento de paz en su presencia. Un aliento de paz siempre cuando estemos eh, de ese tú a tú, como yo lo digo, uh, colegialmente, para esta, eh, cuando estemos en esa presencia, Señor, Estoy aquí, Señor. Tú eres mi castillo. Tú eres esa cobijita, Señor, que siempre confiaré, Señor Padre Celestial. Y es por eso que también el Señor nos dice que en este en hermoso versículo, que la confianza triunfa sobre el miedo. Yo te presento a mi Rey. Con mi Rey no tengo miedo. Con mi Rey tengo esa presencia de Él en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, que dio a su Hijo Jesucristo hace dos mil años. Él es mi rey, él es el proveedor, él es el que me protege. Si no lo conocías, si tú no conoces a, a, a Jesucristo, te lo estoy introduciendo. Bienvenido, ese es mi rey, él es mi protector, él es mi confiador, él es mi mejor amigo, él es el que por las noches hablo con él, me levanto, hablo con él, todo el día hablo con él y, y reímos. Charlamos todos los días yo hablo con mi Rey no sé si tú también hablarás con nuestro Rey pero aquí una vez más aquella persona que no conoce a este Rey te lo estoy introduciendo y, y, y mira que cuando el Señor me da esta palabra hay unas palabras que enfatizan este versículo mi Dios, lo que Dios es para ti ¿qué es Dios para ti? mi Rey es todo para mí él es todo. Porque desde que lo conocí, Él ha cambiado, transformado, vivía en el nombre poderoso de, de tu Hijo Jesucristo. Y lo, mar, lo maravilloso de todo esto es que uh, también una, hay una palabra que, que dice que él, eh, él te librará. De que te librará lo que Dios hace por ti. este Te libra del cazador, te libra del enemigo. Te, li te libra de aquellos que realmente quieren acecharte y ponerte bajo el piso. como Con el chisme, con la burla, ah, con, eh, poniéndose debo así diciendo, míralo, míralo, míralo que supuestamente que es cristiano. Pero Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras vidas. Y también ah, una palabra que eh, enfatizo aquí, confiaré. De Él tenemos todas las respuestas. Él siempre va a responder en el momento preciso. Y es por eso que el Señor siempre me habla al más profundo de mi corazón. Y me habla y me dice, recuerda primero de Pedro 57 7, echa todas tus ansiedades sobre mí. Todas mis ansiedades. Y yo le digo, Señor, toma todas mis ansiedades, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y mira que, te voy a dar unos, unos, unos versículos porque yo sé que no conocías a mi rey y te estoy introduciendo a mi rey. Mira que en el Salmo, en el ciento, capítulo 111, versículo 5, mira lo que nos dice: ha dado alimento a los que le temen. Él siempre me ha proveído gloria y la honra al Señor. Nunca ha faltado manjar en mi, en mi, en mi cena, en mi hogar. Le doy gloria y la honra a, al Señor porque recordará su pacto para siempre. Siempre he recordado ese pacto. Siempre he recordado lo que dice aquí en uh, Salmos 111 capítulo, vers perdón, versículo uh, vers versículo 5 Él siempre ha proveído Él es siempre mi proveedor Si no conocías a ese rey te invito que en algunos segundos uh, abras las puertas de tu corazón y lo conozcas más Primera de Pedro 1.5 Te protege, mira lo que hace mi rey te, te, te comparto Que soy protegido por el poder de Dios Mediante la fe Yo tengo esa fe Que el Señor cada día me protege Tengo esa fe que cada día Él está conmigo Tengo esa fe que al entrar y salir de mi hogar Él tiene, Él tiene una corte celestial De ángeles protegiéndote Y también protegiéndome en el nombre poderoso de Jesús Para, para la salvación Que está preparada para ser revelada en el último tiempo estamos en los últimos tiempos y mira Dios nos protege Dios nos protege de la pandemia Dios nos protege de muchas cosas y siempre dándole la gloria la honra y el poder a nuestro Señor siempre lo dice la gloria y esa honra Padre Celestial mira que Efesios 611 mira lo que hace mi rey eh, el creador de estos cielos y de la tierra mira lo que hace y yo cada día quedo sorprendido de lo que él hace con cada uno de nosotros y yo te invito que, que leas esta palabra, la subrayes, la pongas en, en, en, en resaltador. Y mira, Efesios capítulo 6, 11, nueva versión internacional. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las, arti a las artimañas del diablo. Mira lo que hace nuestro rey. Y qué maravilloso. Él nos cubre, él nos dice, mira, te doy esta armadura, cúbrete. Te doy la autoridad y el poder para desechar todo demonio, toda brujería, toda hechicería en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y que tenemos al Santo Espíritu maravilloso, hermoso. Ese es mi Rey, ese es mi Rey, que lo quería compartir contigo. Si no lo conocías, ese es mi Rey, Jehová de los ejércitos, que dio a su Hijo para para que nos den una vida eterna, pagó un precio grande, y su Hijo nos dejó a su Santo Espíritu. ¡Qué hermoso! Y quería invitarte a conocer mi Rey. Y ya para terminar, mira lo que nos lleva el Señor a Isaías, capítulo 54, hermoso, capítulo 54, versículo uh, 17. Ninguna arma forjada, forjada contra ti prosperará y, con, y condenarás, Toda lengua que se levante contra ti en juicio. está la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ese es mi rey. Te introduzco a mi rey, Jehová de los ejércitos. Maravilloso. Me provee, me sustenta. Me dice que él me arropa con su cobijita. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo pedir a mi rey? me ha de comer. Y le doy gracias a Él por darme la oportunidad de introducirte al gran Yo Soy. Yo te invito en este momento a que si no conoces al Señor, que hagamos esta oración de fe. Y Padre Celestial, para la Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador, te reconozco como mi Proveedor, te conozco como ese, ese, ese Padre que dio a su Hijo y que ese Hijo dio a su, al Espíritu Santo para cuidarme de las artimañas del Diablo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, abro las puertas de mi corazón, abro las puertas de mi vida para que tú entres y seas mi Salvador desde este momento en adelante para tu gloria y tu honra. Amén y Amén. Bueno, ese es mi Rey, ¿Sentiste algo, un cosquilleo, una de esas, cuando te acuerdas cuando tú tení, eh, conquistaste a tu esposo, a tu esposo y sentías esas, esas mariposas aquí? Esto es lo que yo acabé de sentir y yo sé que tú también lo sentiste. ¿Sentiste como esa, como decimos en Colombia, esa piel arrozuda? Porque Rey te tocó, su presencia te tocó en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, vamos a hacer esta oración ya para terminar. Padre celestial, Padre de la gloria, te doy gloria y honra y poder, Señor. Gracias, Señor, por dejarme presentarte, Señor, como ese gran Rey poderoso y maravilloso en el nombre poderoso de tu Jesucristo, Señor. Amado Jesús, gracias por ser ese proveedor, gracias por ser ese sustentador, por ser ese Dios que me escucha cada momento de mis vidas, que hablo contigo, lloro contigo, eh, caminamos los dos, eh, Puedo sentir tu presencia. Estás conmigo en mis sueños, Señor. Gracias, Padre Celestial, Padre, Padre de la Gloria, por estar en mi hogar, por estar en el hogar de estas personas que nos ven, Señor. Y aquellas personas, Señor, que no te conocen, te están conociendo en el día de hoy. Amado Señor, toca el corazón de estas personas. Toca el corazón de estas vidas, amado Señor, porque estas vidas, Señor, serán transformadas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, para tu gloria y tu honra. Amén. Y amén bueno yo te invito a que sigas conociendo a este rey mi rey no lo como tú me estás diciendo cómo escondiña su palabra que es escudriñar, profundizar su, a su palabra comienza a leer la, la biblia comienza a ir a un templo si tú me estás diciendo pero no hay un templo comienza a escuchar si tú no tienes un templo, puedes escuchar las emisiones de, de cristianos en la gloria puedes ir a nuestra página de internet está en la actualización pero Uh, vas a poder encontrar alguna información. Y si no, puedes escribir uh, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp o puedes uh, siempre eh, seguir en, nuestra, en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Puedes escuchar las prédicas de los diferentes pastores, aliados y también de este servidor. Bueno, entonces recuerda que estás en la gloria. para Palabra de Dios, bendiciones.